Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy os voy a contar cómo gané mil dolaritos extras durante un mes con este sencillo truco de email marketing. No os va a costar nada. Es completamente gratis. Lo único que vais a tener que invertir es tiempo. Eso sí que vais a tener un poquito de tiempo. Pero, hey, ¿a quién le vienen mal mil dolaritos extras durante un mes con este sencillo truco de email marketing? Te voy a contar todo paso a paso, aunque es realmente sencillo y no vas a tener que hacer apenas nada. Y cuando digo apenas nada, es eso, apenas nada. Sí que te vas a tener que inscribir a varios sitios.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 de email marketing que me ha dado estos dineritos extras por mes. Estamos hablando obviamente de email marketing. Te voy a decir unas cositas de teoría y luego vamos a la práctica. La gente que está dentro de lo que es ganar dinero online siempre está buscando cosas. ¿Qué busca? Tráfico, Busca generar ingresos rápido, busca buenos constructores, busca cómo sacar buenas keywords, busca varias cosas según el nicho dentro del mismo hacer dinero online. Y hay plataformas que te dan ese tipo de productos. Por ejemplo, vamos a ver estas. Mira, este es Warrior Plus. Es una de las herramientas más famosas que hay para productos de make money online o de hacer dinero online. Si tú te fijas, aquí vienen los top productos. Voy a ver a los top productos durante los últimos 30 días. Y me dice que alguno es Coin, Game Pies, As Cash Code, Puzzle Book Domination, Dot Affiliate One, Chroma Link, Project Limless, Life Design. ¿Qué hay en común en estos productos? Coin, criptomoneda. Gumpies, juegos. AZ Cash Code. Esto seguro que es un entrenamiento para marketing de afiliados. Estos son productos PLR. Coin. Coin. Más de, de lo que es cripto. Video Traffic Generator. ¿Ves? Aquí estamos con Traffic. Affiliate One es para afiliados. Chroma Link. Esto es para ganar dinero con una extensión de Google Chrome. Por eso se llama Chroma Link. Herramientas de diseño. Puedes verlos tú personalmente. Por ejemplo, vamos a ver a Coin. Set and Forget App que nos permite ganar bitcoins. ¿Ves lo que te decía? Lo que es coins. Voy a cerrarlo. Y así cada una. La gente está buscando hacer dinero más rápido, más fácil y con menos esfuerzo. Esa es una de las páginas que está muy bien porque tiene muchos productos todos los días. Si yo me voy a lo que es el launch calendar, el launch calendar, donde están todos los lanzamientos. Mira, abril del 2022. Ha lanzado todos estos productos. Todos estos productos han salido en abril en esta plataforma. Y más que vienen. Vienen más por ahí. Luego hay otra que es Jibisu. ¿Ves? Este es Jibisu. Tú te puedes dar de alta en, cual en las dos. No te cobran nada. No te hacen entrevistas. Es simplemente con un correo. Y se acabó. Y aquí donde dice Find Products. Y tú los puedes poner por fecha de lanzamiento. Por ventas. Por conversiones. Por EPC. Por precio. Por refunds que esto es muy, muy interesante. Y vamos a darle, por ejemplo, por ventas. ¿Cuáles son los productos más vendidos en Givisu Vale, y me pone Easy Sketch Pro Business. Para hacer dibujos tipo lápiz. Y han vendido 29.500 piezas de este software. ExplaIndio, lo mismo que este. Exactamente igual, 28.000 productos. Key Search Starter, para encontrar palabras clave, 28.000. Zapable, 18.000. Video Robot, este también es para hacer chatbots, 18.000. Animation Studio, fíjate, 1, 2 y 3 para hacer animaciones y para hacer vídeos, pero de estos que parecen dibujos animados. The Commission Machine, de Michael Cheney, muy conocido este hombre. Doodle Maker, otro para hacer más imágenes. Son, sin, son cuatro ya que tenemos que se dedican a lo mismo, a hacer dibujos, a hacer vídeos tipo sketch. Fanpage Money Method, es decir, monetizar tus páginas de fans. OctoSuite, es un constructor de páginas. Videopal, son más vídeos. suite para espiar anuncios escribe y así tú vas a encontrar un montón. ¿Ves? Hay muchos. ¿Qué tienes que hacer tú para promoverlos? Te metes y promesas aprobación. Lo mismo aquí en Gibisu Si me voy nuevamente a lo que es affiliate y a ofertas, por ejemplo las ofertas de hoy, ven el Pulse Score. El Pulse Score es cuán queridos son esos productos. Vamos a dejarlo por Pulse Score. ¿Ves? Las que están en verdecito, yo ya las estoy promoviendo. Dotcoin, por ejemplo. BitShorts yo simplemente le doy a request y ahí ya me dan los enlaces y se acabó. A mí me gusta mucho el refund rate porque veo cuántas veces lo han devuelto y yo me pido los que no hayan devuelto. Está claro. Mira este, por ejemplo, de doy clic en GIN. Está muy bien. Ha vendido más de 3.000. ¿Por qué? Es tráfico. Esto es tráfico. Tiene 0% de devoluciones. Está muy bien. Esto está genial. Si yo le doy a request, le doy clic a request, y me dice, viene el Funnel Map. Yo puedo ganar la mitad, 50%. Está baratísimo, a 4 euros para empezar. Pero luego tiene un embudo bastante interesante, 14, bla, bla, bla. No es tema de este, de este vídeo. El tema de este vídeo es que me puedo dar de alta aquí. ¿Ves? Le voy a poner a Request Approval. Y me pone aquí. Le voy a poner, I love to promote your amazing product to my MMO. Para que sepa que es de MMO. Community. Trans, trans, you Listo. Y la pido. Ya me la dará o no. ¿Ves? Success. Han enviado la petición al vendedor y ya me notificarán. ¿Qué intento decirte? Que la gente busca estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dárselas. Tenemos que darle lo que están buscando. Por eso nosotros vamos a los que son los más vendidos, en fin. Y aquí en Yibisú, los también los más vendidos, etc. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas formas de vender estos productos y ganarte un extra. Sin promocionar uno por uno. Y eso es lo que yo hice. No voy a promocionar uno por uno. Hay páginas tipo Linktree. Linktree, que ya sabes que son páginitas micropáginas. De estas hay un montón. Y tú puedes poner aquí varios enlaces. ¿Qué enlaces? Pues estos, los de los más vendidos. Ya sea de Jibisu o de Warrior Plus, de Hotmart, de Clickbank, de donde tú quieras. El caso es centrarte en un nicho, en un solo nicho. Si estás en el nicho de dietas, por ejemplo, tú pones mejores productos para adelgazar con dietas, mejores softwares para traquear tu ingesta calórica, mejores dietas para bajar comiendo carne, en fin... Hay diferentes cosas. ¿Qué tienes que hacer? Una landing. ¿Cómo la vas a hacer? De ese tipo. Yo voy a usar System IO porque es muy fácil y es gratis. ¿Ves? Esta que si le doy a pricing Abajo te voy a dejar los enlaces. No te preocupes para que tú puedas ver todo el video sin estar mirando las páginas al mismo tiempo. Viene una versión gratuita de cero al mes. Empiezas gratis. No te van a pedir tarjeta, no te van a pedir PayPal, no te van a pedir nada. Únicamente tu correo electrónico. Start for free. Correo electrónico. Suficiente. Y tienes todo esto. Sobre todo tienes emails, 2000 contactos, envíos ilimitados. Y tienes un montón de cosas más. Bueno, yo voy a trabajar con esta y, y voy a hacer una landing rápido con algunos productos que hemos visto. Esta es mi cuenta demo. Tengo solamente estos funnels porque hay un límite y el límite son tres embudos llevo dos voy a hacer ahora el tercero o 10 páginas si yo por ejemplo aquí tengo tres páginas y aquí tres ya son seis y me quedarían cuatro páginas bueno voy a voy a crear y le voy a poner bill audience el nombre va a ser fíjate fíjate lo que voy a hacer me voy a poner best traffic software on gibisoo y aquí me van a aparecer los mejores Softwares de tráfico que están ahora mismo en Gibisu. esta por ejemplo, SERP CLICKS, eh, BS Advertising Softwares, Autocredit B1 Traffic Generator, ¿ves? este es uno, 100% tráfico gratuito, 100% tráfico gratuito software, affiliate INFORMATION la, SINGE tweet Intelligent automate TRAFFIC SOFTWARE, TRAFFIC grabber SOFTWARE, FREE TARGETED TRAFFIC SOFTWARE, el Traffic Plugin Como ves hay un montón Si yo quisiera buscarlos en Warrior Plus Pues aquí le doy WP, bueno, Warrior Plus Y ahí está el mejor software Que se está vendiendo en Warrior Plus De Best Traffic método en Warrior Plus Mira, hay un montón en Quora, te están diciendo más cosas Hay muchas formas de Encontrar buenos productos Me voy a System, voy a crear uno Y le voy a poner Best Traffic software lo voy a poner ahí, voy a poner dólares aunque no voy a vender nada, lo voy a dar a crear y me aparecen dos páginas, esta y esta en automático, voy a crear la primera, voy a elegir una página cualquiera esta está bonita, porque está en negro y me gusta no voy a perder tiempo en esto, así que le voy a dar a seleccionar y te voy a decir cómo la puedes hacer muy rápido, y aquí le voy a poner best traffic software y aquí le voy a poner traffic listo al botoncito verde si no no se guarda y le voy a dar a editar con este botoncito lo que no me sirva lo voy a quitar esto todo esto completito no me sirve así que lo voy a quitar fuera esto de aquí abajo es bonita esta página de cripto no me sirve lo voy a quitar fuera esto no me sirve lo voy a quitar fuera Solo quiero muy poquita parte de la página fuera otra opción sería empezar desde cero. Pero bueno, si ya está la página hecha. Fuera. Ahora te voy a decir lo que vamos a hacer. Mira. Y aquí vamos a poner. Ya que hemos buscado aquí. Voy a poner nuevamente mi búsqueda. ¿Para qué? Porque voy a poner cualquiera de estas descripciones. Por ejemplo esta. En Just One Click. Ahí. Control C. Y me voy a ir a mi página. Y lo voy a poner aquí. Esto me lo va a destrozar en cuanto lo pegue. Me lo pone en negro automáticamente lo voy a seleccionar todo y me voy aquí y lo pongo en blanco 100% free traffic for tom traffic site in just one click y aquí vamos a ponerle y le voy a poner, esto lo voy a quitar fuera aquí el mail y aquí le voy a poner notificame primero, esto fuera ok esto fuera, eso es ya está aprende, leer aquí no vamos a ponerle, le vamos a poner discover Discover a bot 10, bla bla bla bla, esto lo vamos a poner un poquito más grande, esta 18, lo vamos a poner a unos 24, 24, bien, listo, tu email, y notifícame primero, se acabó, no le voy a hacer nada más, la voy a verificar que esté bien en móvil, ves, aquí le voy a dar clic al, al móvil que está aquí, al iconito, bla bla bla bla, perfecto, se acabó, y me voy nuevamente aquí, ¿qué va a pasar cuando le den clic a notify me first? nada, nosotros nos vamos a quedar con su correo y van a pasar a la siguiente página, ves dice send form to the next step y en el paso siguiente, esta la voy a guardar, me voy a ir y en el paso siguiente esta, voy a elegir esta página por ejemplo, le doy a seleccionar para irme rápido, no quiero perder mucho tiempo en esto, y vamos a ponerle aquí um, 10 eh, traffic software y aquí lo mismo. 10. Yes, traffic software. Al botoncito verde para que no se me pierda. Le doy al botón de editar página. Y en editar página voy a quitar esto. Le voy a poner gracias. Y aquí le ponemos below. En lugar de here. Ya está. De todo bla bla bla Y aquí voy a poner botones. Simplemente esto lo voy a quitar todo porque no me interesa. We love Provide, provide, you. Y vamos a poner botoncitos. Solo botoncitos. Aquí puedes poner más llamadas a la acción, pero bueno, de momento no vamos a ponerlo. Así que voy a quitarlo. Fuera, ok. Fuera. Vamos a hacerlo estilo Link Tree. Esto fuera. No lo quiero. Lo vamos a dejar. Y aquí voy a poner botoncitos. Me voy aquí a los elementos. ¿Dónde está el botón? este botón? Aquí este botoncito, lo voy a hacer todo lo grande posible, así que vamos a ponerle full width y vamos a ponerle el texto de nuestros productos, ¿qué productos? los que hayamos sacado de aquí por ejemplo, ProfilMate, que es para tráfico, y en el botoncito voy a poner mate el subtexto lo puedo quitar o lo puedo dejar eh, Instagram Traffic free, free, por ejemplo, porque sé que es para para Instagram. ¿Qué va a ser el botoncito? Le vamos a poner Open URL. ¿Qué URL? Pues la nuestra, la de jibisu Esta de jibisu Yo tengo que pedir la aprobación, así que como no la tengo ahora, me voy a inventar el enlace. Y el enlace vamos a poner que sea http://dos puntos doble diagonal y vamos a poner betiromerito.com, por ejemplo. Y este lo voy a duplicar, y lo voy a duplicar, y lo voy a duplicar, y lo voy a duplicar. Y así hasta 10 botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 botones. Los softwares que yo le he prometido. ¿Qué va a pasar? Que voy a quedarme con sus correos y además voy a generar ventas cuando lleguen a la página de gracias. Súper bien. Esto es súper bueno. Lo voy a guardar los cambios. Tú tienes que poner los enlaces correctos, esto yo lo puse para rápido, porque si no el video va a ser eterno, pero tú lo haces correctamente. Me voy a salir y en Automation Rules yo podría poner una etiqueta, pero como ya tengo usado esto y las etiquetas son muy pocas en el plan gratuito, bueno, pues no importa, me va a llegar el suscriptor y se acabó. Y ahora voy al tráfico. ¿Cómo consigo mi tráfico? Bueno, pues el tráfico, me voy a ir a una página que se llama MySea y desde ahí voy a empezar a trabajar. Es esta, MySea. Tú simplemente te suscribes con el email, le das a Join Now, confirmas el email y ya estás dentro. Yo ya estoy dentro, voy a ir ahora. Cuando confirmas el email, llegas a esto. Gracias por venir, por unirte Laura, por favor, toma tres minutos. Te van a vender algo. Yo me voy a ir hasta abajo y le voy a decir que no gracias. ¿Ves aquí? No gracias. Fuera. Y me dice, wow, bla, bla, bla, estoy muy, estamos muy orgullosos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, me van a seguir vendiendo algo, le digo que no. Y aquí me dice que tengo un cupón, entonces me voy a ir más despacio aquí, me dice que tengo cero créditos para gastar, cero, pero que tengo el botón super para tres créditos, entonces le voy a dar clic a copiar, y lo voy a pegar, también lo puedo escribir, pero bueno, es más rápido así. Y le voy a dar a reading code. Ya estamos aquí y le voy a dar a send mail y en send mail dice que para enviarlo simplemente tengo que rellenar el subject, es decir, el asunto y el cuerpo. Y el enlace lo tengo que poner donde dice message URL. Puedo ver el tutorial, pero no voy a ver el tutorial, simplemente voy a enviarlos ya. Ya podemos enviar nuestros emails, como tenemos 3.000 créditos, bueno pues tenemos 3.000 personas. Y aquí vamos a poner el message subject y vamos a ponerle get free traffic with this amazing software. Listo. Y aquí vamos a ponerle una descripción también muy sencilla. Mientras más corto mejor. Máximo cuatro líneas. Me voy a ir nuevamente a Google Translator y voy a poner el siguiente Texto. <risa> Listo, así, le voy a dar clic, me voy a MyList, listo, y aquí en la URL voy a poner la páginita que acabo de crear, le voy aquí, le voy aquí, y fíjate cómo es muy bonita, Metromerito Traffic Software, que esté todo alineado, dice que puedo mandar hasta 3100, las voy a mandar todas, me voy hacia abajo y simplemente le voy a dar Send. Eso es todo. Para conseguir los resultados que te he puesto en el video, yo he creado 10 cuentas de correo y he enviado todos esos correos para tener esos resultados. Así me quedo con gente que compra en esta página. Ya me voy poniendo yo mis suscriptores y en esta, en el back end voy a ganar dinero con todas las ofertas que les he puesto, tanto de Jibisu como de Warrior Plus, incluso algunas de CPA. Como ves, el proceso es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es investigar lo que se está moviendo en tu nicho y empezar a promover con este tipo de listas. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este método de cómo puedes ganar un extra de al menos mil al mes, con este simple truquito de email marketing. Mientras más correos envíes, más rápido vas a generar estos ingresos y además te vas a quedar con una lista de emails muy buena con la cual vas a poder seguir ganando dinero. Como ves, esto no tiene fin. El email marketing es súper, súper bueno para generar ingresos dentro del marketing online. Marketer, lo dejo hasta aquí.